Batería conectada a una bobina a través de un martillo trembler, que es este. Ahí están dando. Tenemos el primario. Y vamos a verificar la salida electromagnética a través de acercar este dispositivo, que es una simple bobina con un LED. Vemos. Al ser un led bicolor, tenemos una dirección, otra dirección. Cada dirección hace encender la luz con el color diferente. Punto número uno. La bobina primaria del Runcor. Punto número 2. Bobinado secundario y Spark Gap, vamos a conectar el Spark Gap en el bobinado secundario y vamos a pasar a introducir el bobinado secundario por fuera del primario bien ahí está, acercamos esto un poquito para poder observar acá la salida de alta tensión, conectamos el RunCorp y observamos la salida de alta tensión del runcor. punto número 3 tenemos batería tenemos bobinado primario, bobinado secundario más Spark Gap con la chispa y punto número 3, un jarro de Leiden conectado en paralelo junto con la salida. Lo que vamos a ver es cómo cambia la chispa cada vez que yo conecto el jarro de Leiden y hago entrar en resonancia al bobinado secundario del Runcorf. Pasamos a conectar. Vemos la chispa y vemos la diferencia cuando conectamos el jarro de Leiden, vemos que se apaga el Spark Gap, pierde potencia. Lo que vamos a hacer es cerrar un poquito el Spark Up y volvemos a prender. Observamos que cuando conectamos el jarro de Leiden, la chispa deja de ser del tipo violeta, como es ahora. y pasa a ser de color blanca, ahí estamos sin el capacitor y ahora con el capacitor se vuelve blanca, o sea que lo que podemos observar es que cuando conectamos el capacitor, la bobina del secundario entra en resonancia y obtenemos energía fría. juntamos un poquito más y volvemos a hacerlo subimos la frecuencia y volvemos a probar sin capacitor con capacitor Sin y con. Podemos observar la diferencia de las dos chispas. Bueno, y para una mejor explicación, vamos a pasar a la pizarra mágica para poder ver con más claridad qué es lo que sucede. Yo tengo una batería, la cual está alimentando, tenemos el borne positivo, el borne negativo, está alimentando una bobina. Esta bobina tiene un martillo, un tornillo que sujeta el martillo y luego de acá pasa a la bobina. Primaria. Esta es la bobina primaria. Entonces, el negativo se lo vamos a conectar a la parte del martillo y la salida va a venir por acá. Nosotros tenemos el bobinado primario que va a inducir al bobinado secundario la alta tensión, esta alta tensión va a provocar una chispa de color azul o violeta como habíamos observado, pero cuando yo le conecto un capacitor en paralelo con la salida la bobina entra en resonancia y la chispa se vuelve blanca. El efecto de resonancia es el que involucra en este tipo de circuitos a la energía fría. Si no hay resonancia solamente tenemos alta tensión positiva, pero cuando entra la resonancia tenemos energía fría. Este es el secreto de Nikola Tesla, la resonancia en la salida del Runcorf. Y luego lo que vamos a ver es que este volumen que nosotros logramos aquí, se puede romper en dos partes, para luego repararlo a través de otra bobina y obtener energía fría con una característica especial, que es que no da corriente. Si nosotros tocamos acá... Nos vamos a electrocutar por más que tengamos energía fría en el circuito porque también tenemos energía caliente, tam, las dos mezcladas. Nuestra misión ahora es poder filtrar de este lado la energía fría para un lado y dejar los electrones en este bloque.